Soñar que eres perseguido por un toro. Augura problemas laborales, económicos y familiares, pues es probable que también tengas discusiones o distanciamiento con alguno de tus padres. Soñar con toros bravos. Hace referencia a que probablemente estés descontento a la vida sexual que llevas y que necesitas cambiar algo en ese sentido. Soñar con ser corneado por un toro. Simboliza posibles traiciones y engaños, así que ten mucho cuidado. Soñar con un toro muerto, refleja tu falta de ilusión en el ámbito laboral y de querer alcanzar tus metas. Soñar con un toro blanco, es un buen augurio ya que habla de un gran éxito y prosperidad en tu vida. Soñar con un toro negro, si notas miedo o angustia es porque temes la fuerza de ese toro negro que sueñas porque te sientes vulnerable y crees que alguien puede hacerte daño. Pero si tus emociones en el sueño son positivas con un toro negro es porque estás preparado para iniciar una transformación que va a cambiar tu vida. Soñar que eres un toro, habla de que tienes buena autoestima y confianza en ti mismo o en ti misma y que además has logrado obtener un equilibrio emocional de fuerza física y psicológica. Soñar con estar rodeado de toros. Su significado varía dependiendo de la actitud que estos muestren en tu sueño y de tus propias sensaciones. Si en tu sueño aparecen toros hostiles, indica que tu subconsciente te dice que resuelvas alguna pasión oculta o alguna frustración que arrastras en tu vida. También puede ser un aviso de que controles tus impulsos más en los aspectos de tu vida. Si no parecen hostiles indica que puede ser el presagio de una propuesta de matrimonio o tal vez esté hablando de la necesidad de dar un paso más de formalizar una relación. Pero si en el sueño consigues escapar del toro quiere decir que lograrás resolver el problema por ti mismo. Soñar con una corrida de toros indica que debes despertar y revisar qué estás haciendo en contra de tus valores.